Estamos dormidos, son las 6 de la mañana ¿no? son hace la hace... La 8 y 10 <risa> Y nos vamos para Córdoba Así que nos vamos a pasar como era Vamos a la mezquita y todo lo que. Y nos vamos a comer Córdoba entera Vamos a hincharnos a menquines y a Salud. Ya estamos en Córdoba y ya nos vamos a comer ¿A dónde al no vamos, pisto? No vamos que justillos que de tiempo porque hasta este no teníamos el check-in del hotel, del, bueno, de la habitación. Pues vamos ahí, ahora os enseñaremos gastronomía cordobesa. visto que hemos comido nos ha salido por el módico precio de no llega a 35 euros para que veáis y ahora vamos a ver si descansamos un ratillo que nos queda nos queda mucho por ver Santos a probar la tortilla, que es un tortillón gigante. Aquí es muy típico, así que nada, vamos a ver qué tal está y vamos a seguir el tapeillo. Que Estamos en el Palacio de Viana, vamos a enseñaroslo, Estamos el segundo día de Córdoba. Ayer vimos la mezquita un poco sin entrar por fuera. Vimos la casa de los reyes católicos y vimos también los baños. Y dimos un paseo por la sinagoga, que ahí no grabamos nada, pero bueno, poco a poco. Vamos, adaptamos para adentro. Lo que es el parte de Diana lo recomendamos. No podemos sacar fotos de dentro, ni vídeo, ni nada, pero sí que hemos grabado los patios, que vamos impresionante. ¿sí? Y ahora también, os otra cosa curiosa, aquí en las casas también pues, ponen como patios. Ponen, que se no, ¿Tienen patio. Sí, se pueden ver. Con el brazo. Yo. Lo que tenéis aquí es el famoso pastel cordobés. Bueno, hemos logrado entrar eh, gratis a lo que es la mezquita, porque si entras eh, antes de las ocho y media, oh, bueno, hay que hacer cola antes. Es un poco caótico, eh. es un poco caótico. Pero bueno, hemos entrado gratis y te dejan hasta nueve hasta y cuarto. En 40 minutos no la ves del todo bien, pero ves, la ves. Ve lo que te interesa. Entonces, nada, si venís ya sabéis el truco. A las 8 y media de encanta. 8 gratis, a la gratilla, 9 y cuarto te saca. Más o menos. Más o menos. Pero tampoco, hemos, estado, hemos estado hasta no las ¿sabes? Sí. Una michoda. Hemos estado hasta, hasta 9 y media. 9 y medio, sí. Así que nada, si venís a Córdoba, la mezquita, lugar imprescindible de visitar. caras que se nos ponen cuando llega el final de unas vacaciones chulas, que hemos estado una semana genial, ¿no? Así que nada, nos toca volver a Almería, volver a la rutina, al trabajo. Estoy entrando en depresión, pero bueno, espero que os haya gustado. Bueno, Espero que os hayan gustado los tres vídeos que he puesto desde Barcelona, bueno Barcelona no, ya sabéis lo que ha pasado, desde nuestra visita a Cataluña, Zaragoza y el último de Córdoba, creo que os haya gustado mucho, mucho, mucho, mucho, así que nada. Ya sabéis que si queréis más vídeos de cosas de estas, os sí que de, de abajo, ¿no? Claro, es que comentáis poco, la verdad, comentáis casi nada, los veis pues no comentáis, pero bueno, en fin que escucha que seguiremos haciendo nuestros viajes y nuestros sencillos así que ya nos vamos chao y adiós no <risa>